Yo creo que incentivar políticas de reciclaje ha sido una, una responsabilidad de todos que no hemos sabido abordar con la, con la suficiente eh, con el suficiente empuje. Lamentablemente es una deuda que tenemos pendiente no solamente de, desde lo legislativo, normativo, sino que más bien también desde lo cultural. Y yo creo que en este sentido es necesario avanzar eh, hacia políticas públicas que contemplen distintas medidas de forma multisectorial es necesario que ya incorporemos por ejemplo dentro de los currículums escolares eh, desde la formación inicial cómo eh, generamos conciencia respecto de la necesidad de reciclaje desde, desde nuestros niños digamos, también es importante eh, empezar a evaluar cómo generamos políticas de reciclaje en materia descentralizada eh, otorgando atribuciones a los municipios por ejemplo con la habilitación de plantas de reciclaje y que esto no dependa de repente de los recursos municipales que, que, que se tienen, eh, yo creo que desde ahí es necesario que comencemos a a pensar esto de forma responsable, pero también de forma multisistémica, eh, descentralizadamente desde políticas educativas, pasando también por medidas administrativas y otorgando bastante responsabilidad a las autoridades locales eh, a lo largo del país. si no entregamos, por ejemplo, los recursos adecuados y las atribuciones adecuadas a los municipios para que implementen de buena manera y de forma descentralizada conociendo las realidades locales, políticas de reciclaje lamentablemente no vamos a generar esa conciencia en la totalidad de la población hoy día en las regiones más apartadas de la capital, cuesta más incentivar políticas de reciclaje, no porque la población sea menos consciente, sino porque efectivamente hay menos oportunidades para poder hacer reciclaje efectivo y muchas veces depende más bien de iniciativas privadas, más que de una política pública desde el Estado aplicada por medio de sus autoridades. Entonces yo creo que la descentralización como eje de principio de aplicación de estas políticas debe ser central, pero descentralización con traspaso de facultades y también con traspaso de recursos para que la aplicación de esa política sea efectiva. La ley de responsabilidad extendida al productor sin duda representa un avance importante en, en materia de manejo de, de residuos. Hoy día, sin embargo, tenemos algunas preocupaciones respecto de la implementación de la, responsabilidad, de la ley de responsabilidad extendida al productor. Hoy ya está pendiente el, la, la regla, el reglamento digamos, que le va a dar operatividad y en ese sentido nos parece importante fijar la atención respecto, de, por ejemplo, al cumplimiento de metas. ¿Qué tan ambiciosas van a ser las metas que se van a plantear y qué tanta eh, qué tanto enfoque descentralizado le vamos a poner al cumplimiento de esas metas, porque si la meta es muy poco ambiciosa, corremos el riesgo de que sean eh, las comunas eh, de mayores recursos, las que eh, se vean con la posibilidad de aplicar eh, responsabilidad extendida del productor tratando sus recibos, que además son las, las comunas suelen ser las comunas que además generan más, eh, más plástico y, y otros materiales eh, en desmedro de otras comunas más pequeñas que no se van a ver con la con la obligación digamos para el, efectos del cumplimiento de la meta nacional de cumplir con, con la eh, digamos la, la meta de responsabilidad extendida del productor y siendo que el costo es pagado por todos los consumidores porque es un costo que se añade al, al producto entonces creemos que ahí hay un desafío pendiente también por cierto hay un desafío pendiente en materia de plástico, creemos que el gobierno ha dado una señal al respecto, por ejemplo, ahora con el proyecto de bolsas plásticas eh, como política nacional centralizada, digamos, independientemente de las iniciativas de los municipios. Pero sin duda, eh, en materia de plásticos, considerando que es uno de los mayores resi residuos que se genera eh, en el país, hay que generar eh, avances importantes. Creo que otro tema también que, que está pendiente y que no formó parte de la, de la ley REP en su minuto tiene que ver con los desechos domiciliarios orgánicos. Hoy día tampoco tenemos eh, el tratamiento adecuado en esa materia, entendiendo, además que son de los desechos más grandes que se producen domiciliariamente y que también contribuirían mucho a generar conciencia respecto de la necesidad de generar estas nuevas políticas de sustentabilidad desde la responsabilidad ciudadana también y no solamente desde la responsabilidad del productor, que, que insisto, sin duda es un avance, pero creo que debe ser visto también como una política integral dentro de la multiplicidad de actores que debe conjugarse en la legislación medioambiental.